y queremos hacer un, una reunión de precopeo o una reunión social, una fiesta, un festejo en nuestra casa, tenemos que aprender cómo se hace una reunión formal y cómo se hace una reunión informal. Les dejo los dos videos para que me favor de revisarlos y darme su opinión. Eso es todo por hoy y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.